Ustedes proponen, de hecho mañana tienen una reunión para, eh, con Ciudadanos, para una reforma de la ley electoral eh, que intuyo se encontrará con la oposición de los grandes partidos, eh, PP y PSOE. Bueno, no deberían, no deberían porque el principio de, de igualdad democrática, el principio de proporcionalidad está recogido en la Constitución española y los grandes partidos, bueno, pues se llenan mucho la boca, hinchan mucho el pecho, llamándose a sí mismos constitucionalistas... Eh, y sin embargo, pues este principio en estos momentos no, no se cumple. Los dos ejemplos más claros son el Partido Popular y Ciudadanos. Si uno mira el porcentaje de voto, de voto popular, de voto de la ciudadanía que tiene el PP, y lo compara con el porcentaje de escaños que el PP consigue tener en el Congreso de los Diputados, eh, pues tiene un 6% más de escaños que de, que de votos. Y si uno hace la misma cuenta con Ciudadanos, Ciudadanos tiene un 4% menos de escaños que de votos. ¿Esto qué está diciendo? porque pues en estos momentos el voto de una persona que vota al PP vale más que el voto de una persona que vota a Ciudadanos. Esto va en contra del principio de la igualdad de sufragio. Esto va en contra de la Constitución, que dice que tenemos que aspirar a tener un sistema proporcional y por justicia democrática habría que cambiar este, este sistema electoral, que además fue diseñado pues, antes de que tuviéramos Constitución del, del 78, se diseñó allá, allá por el 77. Eh, la diferencia es cuatro puntos en negativo para Ciudadanos, seis en positivo, o sea, seis de exceso. Sí. De, de diputados para el Partido Popular. Eh, creo que a Unidos Podemos ir las confluencias un 0,8 menos y el Partido Socialista creo que se ve favorecido, pero tampoco mucho. Hay una fórmula de reparto de escaños, que es muy parecida a la ley dont que se, mm. se usa en muchos países, por ejemplo, en, en Alemania, en Dinamarca o, o en Suecia, que también tiene el nombre de, de, de, pues, de un matemático, ¿no? Sí, se, Jack, ¿no? Se, no. se llama -Lagué, mm. sí y y esa fórmula eh, pues es bastante más proporcional que don't sin tocar el número de escaños que hay en cada provincia. El voto, el voto rogado es una vergüenza que se haya modificado la ley para poner muy difícil a los españoles que han tenido que irse a vivir al extranjero porque aquí no conseguían un empleo pues el voto.